Y eh, en dicha protesta se planteaba que una ingeniera, Franco Macorizana, había recibido unos eh, desembolsos para la construcción de una obra que no se había hecho. Se trata de la ingeniera Annie eh, Tobal y ella eh, gustosamente, gentilmente, aceptó venir al programa para hacer la réplica de lo que ella entiende es una equivocación garrafal. Buenos días. Buenos días. Angie. Buenos días. Y, y tenerte aquí. Qué bueno que hayas temperado Muy bien, gracias a Dios. Sí. Y feliz de poder eh, mostrarme aquí ante los municipios de San Francisco de Macorís para aclarar la situación con relación al alcantarillado de Villaverde donde yo he sido afectada de hablar mal de mí. Cosas que están mal infundadas y yo he venido a aclarar esa situación. ¿Cómo no? ¿Cómo es, no? Es... Mira, en, ah, perdón. no? Adelante. En el día de ayer se trajo alrededor de cinco cubicaciones entre ellas eh, de un millón y tanto de pesos cada cubicación. Me parece uh -huh. que eso no fue lo que presentó Fulvio con una, unas hojas uh -huh. donde determinaba. El nombre yo no lo de, no lo... Veía que eras tú, no sabía porque hablaba de Abucarma, no sé, un, un nombre de un ingeniero. Entonces, en ese momento, se pidió una, una certificación de lo que había arrojado, que se había erogado en respecto a esa obra. Lo cual, obviamente, entienden ellos que tú no has estado en la obra, ...y no, te, no, no ven la actividad de la obra, pero el nombre sí aparece en todo el trayecto de la obra. Sí, con relación a eso, vamos a hablar de los antecedentes de este, anteproyecto, de este proyecto. De... traíste algo? ¿Lo puede mostrar? Sí, eh, primeramente yo fui beneficiada en eh, un concurso de obras que se realizó en el año 2013... Bien. Eh, de, de un sorteo de obras ahí que se, se realizó a la sazón en la ciudad ganadera. Aquí está el contrato que se me hizo y... Se me hizo ese contrato en el año 2013, inmediatamente eh, se comunicaron conmigo para... Yo salí beneficiada, como les dije, y se comunicaron conmigo para... Realizar los protocolos del lugar para ya eh, realizar la legalización de, de mi persona como contratista. Sin embargo, en ese proceso se duró unos dos a tres meses, cuando me, me derogaron el primer avance, que fue de un uh pesos. -huh. Con ese millón setecientos mil pesos, yo me, me apersoné a unas eh, amistades que tengo en Santo Domingo y conseguí... Eh, unos créditos para realizar una gran cubicación que fui muy elogiada con esa cubicación, porque con solo un millón setecientos mil yo hice tres millones y medio de pesos de cubicación y fui muy elogiada por parte de la compañía privada y por parte de la compañía de, de la superficie del INAPA. Sin embargo, como de sabido tú que eres abogado, cuando sí. tú tienes un contrato y te dan un avance inicial, te amortizan eh, sí. una parte del, del avance inicial. Me, me amortizaron como un millón de pesos. Me, el, se paga también, eh, ¿sabe? Al CODIA, 100 sí. mil pesos. El gasto social, un 2% del valor del contrato. Bueno, el asunto es que solo, que solo me hicieron un, un pago a mí de 1.900.000 pesos. Con ese 1.900.000 pesos de una comunicación de 3 millones y pico de pesos que yo realicé, al amortizarme todo eso y los pagos de los impuestos, eh, yo eh, de inmediato me apersoné. A las personas que yo había tomado crédito les hice abono para que me volvieran a fluctuar los créditos. Correcto. Entonces volví trabajé entre eh, 86 tubos, me recuerdo, yo creo que 12 registros de nuevo. me, eh, me Manny, Déjame para explicarle, cuando tú hablas de amortización es que te han eh, descontado, descontado de entonces, lo que me dieron. De lo que te dieron. Ahora bien, tú hiciste desde el inicio una inversión. En base a un crédito de Correcto. 3 millones de pesos, lo cual valió para que te evaluaran como exitoso ese inicio. Perfecto. Pero que no fue lo que te entregaron a ti. Correcto. Bien, sí. Entonces, usted sabe que uno está obligado, si le dan, por ejemplo, 100 pesos, usted trabaja esos 100 pesos. Yo me fui de más. Tú te fuiste con 300. Eh, me en fui, este caso. Me fui de más. Entonces, eh, viene... Pero digo, tarda. lo que tú hiciste fue una inversión de 300, de más. De más, correcto. correcto. En adicional al contrato. Bueno, entonces yo me cedo, espero dos años. Ese trabajo que yo hice, si yo hubiera estado esperando vivir junto a mis tuviera tres hijos. Quebrada. Tuviera muerta un cadáver enterrado en, en, en, en el cementerio. Sin embargo... Bueno, yo esperé dos años para que se me pagara esa, esa la cubicación, deuda. la cubicación. Me pagaron, oye, oye, medio millón de pesos a los dos años de, después de, me pagaron el, el avance, un millón setecientos, después un millón novecientos mil, cuando volví y trabajé, medio millón de pesos. Dos millones de pesos, nada más. A mí es lo único, el contrato, él lo dice diez millones <risa> ciento y pico de mil pesos, tú lo puedes ver. Sí. Y eh, solamente me han pagado eso. Sin, sin embargo, con ese medio millón de pesos, recuerdo que tuve que eh, visitar a la gobernación eh, y, y auxiliarme del señor gobernador, porque la comunidad no quería que yo le trabajara ese medio millón de pesos, porque se lo encontraba muy poco, que no le iba a avanzar su proyecto. No es mi culpa. Mira, es un que, error, Annie, que la comunidad también, sin conocer las, el entramado administrativo y los y lo y, y las dificultades que se da durante esa obra. Lo burocrático. De lo burocrático procesos. Y que sea indigado a ti como la como culpable persona física. De, de, de haber llevado solamente 500 mil pesos. Fue lo que le dieron. Agne. Eh, una, la denuncia de uno de los amigos televidentes que cuando hacíamos la transmisión en vivo desde el sector Villaverde, que es, uh -huh. sería bueno puntualizar allá en pantalla. Sí. Eh, uno de ellos, y se responsabilizaba, daba el nombre, decía... La ingeniera Annie le pagaron los 11 millones, la cantidad de dinero que se... Pero por Dios. Se. Y decía, y lo voy a citar, ella se robó ese dinero. No, Así no, lo no, dice no, no, en el video. No, no. La cantidad exacta que has recibido son 2 millones de ¿Se pesos. Se puede tener Perfecto. esa declaración, heredece, para Perfecto. Perfecto. Yo le estoy diciendo tal cual. Sin embargo, aquí yo tengo, para que vean, que se me ha eh, acusado vilmente... Como la supervisión me reconoce todos Bien. los trabajos en adicional que yo realicé en esa obra, recibido por la supervisión privada. Se llama adicionales. adicionales. o sea, nuevas partidas, con... adicionales por aumento de cantidad. Perfecto. Entonces, aquí dice la contratista Ani Itobal Paulino, contrato 123, propiedad de INAPA, que fue el que yo enseñé ahí al público. Y llevando... A el formulario de solicitud que establece el mecanismo a una entidad exalanco, exalaco LACO, ahí está los suministros de todos y cada uno de los materiales que entraña esta, esta obra y formulario de solicitud de cambio que es obligatorio hacerlo cuando se incrementa o se reduce. En este, este documento, ya lo que hay es la parte de, ¿Técnica? técnica donde se hace un desglose del pavimentación, remoción de carpeta asfáltica, riesgo de adherencia, reparación de servicio existente. Allí también encontramos en este documento tuberías de un PVC 40, 32.40 milímetros, ramos sí. repuesto. Entonces... Bien. Ingeniera, una, una pregunta, lo que Francis sigue mostrando sí. las imágenes de Correcto. del proyecto. ¿Usted no, no se ha reunido con la comunidad? A raíz de que ellos hicieron la denuncia, ¿no se ha reunido ustedes con ellos? ¿No han a, conversado? Fíjese, a raíz de que hace como un año, yo casi, yo estoy metida en educación y casi no tengo el tiempo de, de ver programas televisivos. Entonces, alguien me llama y me dice, ¡Ay, están hablando de ti! Yo lo que hice de inmediato... Llamar a la comunidad y decirles: Fíjense, yo tengo este contrato rescindido. Yo hice unos trabajos en adicionales y lo que se me hizo fue rescindirme el contrato. No me pagaron, me dejaron el contrato rescindido. Entonces, hace tres años que yo tengo ese contrato rescindido. Yo no tengo nada óyame, en absoluto. Oigan, eso. O sea que la comunidad uh, fue. Pa Parece en el desconocimiento, mira, fue responsable. irresponsable. Tiene un contrato etcétera. que le acredita como la contratista que ganó. Pero de forma oficiosa, de forma particular... Se me quitó el contrato. Se le quita el contrato. ¿A usted se le llamó para rescindir este contrato? El, yo estoy trabajando, como ustedes saben, trabajo en educación. Y me llama mi hija, que me mandaron vía algo así. Este, pero yo eh, lo estaba buscando y no lo encuentro. Te lo voy a mandar luego. Por favor. Sí, para aclarar esta situación. Me mandan esa, esa notificación rescindiéndome el contrato. Yo no tengo nada que ver con Villaverde. Mira y mis trabajos quedaron al aire, no me pagaron, mi, mi trabajo de más. Entonces estoy mal infundada ante una acusación, solo tres pagos. Usted perdió dinero. en eh, Claro, ¿cuánto? claro, porque mira, eso eso estaba en la de un millón y pico de pesos. Y se decía que era que yo lo había a, tomado y no es que yo lo hice de más. Yo lo hice de más y me reconocieron los 500 mil, entonces yo no tengo culpa. ¿Qué mensaje o qué usted podría decirle a la comunidad de Villaverde que han sido eh, muy fuertes en sus declaraciones y en sus acusaciones? Sí, yo pienso que al ya o no ser contratista ya de esa obra, ellos lo que deben de encauzar los mecanismos legales de, de que se le otorgue a un ingeniero contratista y le continúe sus trabajos, porque yo no tengo Ahora, nada que ver. Lo que Me lo, han hecho un daño no, moral. No, sabemos y te conocemos, tranquila, que precisamente tú estás dando la cara, lo estás aclarando, estás demostrando con documentación Sería interesante que tenga a manos el, la rescisión del contrato. Yo se lo voy a demandar. Tráelo o sí. mándamelo a mí, sí, sí, que sí. lo vamos a, a mostrar. Porque moralmente no, no debe ya. existir un atropello cuando se ha demostrado que el problema ha estado en la institución. La claro, institución la de los recursos. no ha dado los recursos. Uh -huh. Al no dar los recursos, se ha vuelto precario el ejercicio suyo. En ese momento... Definitivamente creo Gracias. que es una obra que para el contratista le resulta un tanto... Eh... Eh, lastimosa para el desenvolvimiento de un ingeniero que no tiene el capital y no tiene por qué poner de su capital Correcto. para hacer una para obra. Para mí fue de, de grata satisfacción cuando yo recibí la, la, la, la, la recepción del, del contrato. Porque yo dije, Dios mío, tú me has quitado un problema de encima, porque yo no puedo ir a un supermercado, que yo al no ver programas televisivos, ¡ay! Estaban hablando de usted, ay, este, pero yo sin saber ah, nada. ¿Por qué te rescindieron el contrato? Simplemente, mira, ve tengo un grupo... De, ¿Por de... qué te los rescindieron? Ellos no me reconocieron los adicionales. No todo, no, míralo aquí, todo. No te reconocieron no los me reconocieron adicionales. Solo porque un tú, 20%. Discúlpame, uh -huh. porque tú hiciste adicionales uh -huh. sobre la base de cosas que no estaban contempladas en el contrato. Correcto. Si la comunidad se queja de que la obra no está realizada en función de los montos que se han pagado, quiere decir que se hicieron cubicaciones sobre la base de cosas que no fueron que construidas no fueron, y ni que, ni que te la pagaron. Entonces se rogó dinero que no fue invertido en las obras y eso es algo que debe de investigarse. Porque la comunidad dice, y sobre esa base hablo porque no tengo imágenes de apoyo ahora, que la obra se fue la pagada y que no ha sido realizada. Y si la obra fue pagada quiere decir que las cubicaciones que se hicieron, se hicieron de manera no santa porque... Si todo el dinero que ellos dicen que se erogó y que la obra ya fue pagada, se hubiese invertido en la obra, la obra se hubiese concluido. Claro que sí. Sobre todo cuando tú dices que pusiste adicionales, los adicionales llegan a un momento de la obra en que ya la mayor parte de las cosas están hechas. O sea, que eso no está claro. Sí. Sí, en relación a, a lo que Sócrates como ingeniero dice, realmente yo lo que he recibido es eso que les dije, un millón setecientos mil, a los nueve meses y pico me, me pagaron un millón novecientos mil, y luego a los dos años... 500 mil pesos es lo que yo he recibido de esa obra. Y si suman, las matemáticas son ciencias exactas, eso no es los 10 millones y pico que dice el contrato. Yo no, no me dieron la oportunidad de terminar el contrato. Me dejaron simplemente así, me quitaron el contrato. Y como de todo esa vida, yo no soy millonaria para solventarle eh, situaciones de presiones sociales a un gobierno, ¿verdad? No. Ah, entonces eso es lo que sucede. Naturalmente. Mira, Ani, bueno. entonces... Eh, Desglosado así, obviamente que hay una cuestión que tú puedes ayudar en razón de que te ha afectado porque la gente tiene otra, otra apreciación que no es la que tú has explicado. Y, y entendiéndolo en la forma que Sócrates lo plantea por ser conocedor de la materia como ingeniero, los adicionales terminan siendo así ellos <coughs> Quieren reconocértelo. Sí. Esos adicionales estaban en una etapa cuando tú iniciaste para hacer una gran un gran inicio. Desde Ahí. el inicio. si yo eh, eh, sabes que si uno está es trabajando una en una calle hay personas que no. se te acercan a ti, mira, no quedo cerca de la tubería central. Hame el favor, eh, llégame. Uno por, eh, son gente muy humilde. Uno le le trabaja, ves. Entonces, un cafecito, gracias, sí, Amado. Eh, sin embargo, eh, también he sabido que solo se reconoce un 20%. El trabajo no está terminado, no se han derogado los 10 millones y pico de, de, de, de pesos que, que, que tenía contratado. Me rescindieron el contrato, no tengo eh, que ver absoluto, en lo absoluto, nada. Yo trabajé según los recursos que ellos me dieron. Tres veces, no cinco veces como se está diciendo, tres pagos tres pagos, simplemente eso y se me quitó el contrato, eso es lo que hay Bueno, pues yo creo que está claro de que tú has podido venir aquí el día después de esta y vemos imágenes de lo que estaba pasando, eso son los trabajos que yo realicé, ahí, ahí, ahí quedaron, porque Entonces, no se me volvió a pagar más nunca, y eso cada dos años un pago, imagínese usted no, no podía, te entiendo. Agradecemos la Gracias presencia en el, el programa. Presencia. Eh, ahí está, que, la comunidad que... sí. Y a la comunidad que haga su trabajo de indagar. Y tenemos el derecho a réplica. Sí. Eh, hacemos bueno, una pausa. Eso se puede conseguir, ¿verdad? Claro. Hacemos claro. una pausa y volvemos en un minuto. No se vayan, señores. Sí. Quédense ahí.